La herramienta de medir mide objetos. Esta herramienta es muy poco utilizada, sin embargo, hay algunas cosas que quiero explicarte. La vamos a encontrar debajo de la herramienta del cuentagotas y por el momento no tiene un atajo de teclado asignado. Pues simplemente lo que te permite o lo que te ayuda es a medir los objetos. Con clic y arrastrar presionando la tecla de Shift, automáticamente te va a salir en la, la ventana de información y te va a indicar exactamente... Eh... ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! A ver... Aunque no, es muy utilizada, eh, aunque no es muy utilizada esta herramienta, sin embargo, hay algunas cositas que, que sí quiero explicarte. La vas a encontrar de man, eh, debajo de la herramienta del cuenta gotas, tienes la herramienta de medir. Con clic y arrastrar, si presionas la tecla de Shift, sabes exactamente cuánta medición estás haciendo de algún objeto. Automáticamente se va a abrir el panel del info, te está indicando en X y en Y cuánto estás eh, tomando en relación a la distancia. Por ejemplo, el 00 está aquí. Aquí tienes X, la distancia en X y Y. Te está indicando asimismo la distancia que has tomado como referencia, que vienen a ser 9 centímetros, y el CMYK, el valor del documento, que es el documento que tenemos por defecto ya creado. ¿Okay? Asimismo tienes una inclinación de medición, que es la que está aquí, simplemente con clic a las te sale el ángulo con el que puedes medir. Sin embargo, si lo puedes hacer con objetos vectoriales, también lo puedes hacer con imágenes. Esto realmente queda muy bien. Ojo, siempre ten cuidado lo que va a pasar con el panel de info. Seguimos avanzando con pie firme. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y nos vemos en la siguiente lección.